Luego del paro convocado por 24 horas en el municipio de Salcedo, exigiendo múltiples reivindicaciones, entre ellas arreglo de calles y el inicio de obras abandonadas, dirigentes populares calificaron este viernes como exitosa la convocatoria. La diferente paraje sucedió como debía darse, porque hicimos un movimiento pacífico, eh, donde no debíamos agredir a nadie, pero tampoco aceptar que nos agredieran. Porque eso es lo que sucede. Muchas veces dicen que hubo intercambio de disparos, pero siempre son los manifestantes que salen muertos. Es una situación difícil. Entonces, nosotros lo que pedimos es que a las autoridades, dijimos pacífico también, para que empezaran, darle fluidez, para que las autoridades empiecen a trabajar. Eso es lo que queremos. Es añales, es década, exigiendo los arreglos de los caminos vecinales. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Son adultas las demandas? Están todas puestas ahí, porque las autoridades dicen que le están trabajando, por la vergüenza. Y la al medio, la más sencilla, al medio. Trataron de hacer algo en el camino vecinal, porque la comunidad dio 250 mil pesos. Entonces, la comunidad está para pagar cuestiones que le corresponden al Estado. Son falta de respeto abogan por soluciones viables a las demandas exigidas, reiteran llamado a las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal. No vinimos buscar contradicciones, es soluciones, y ellos querían que le dieran un mes más para empezar. Señora, por la carretera de juego es desde el 2000, ya han hecho el presupuesto, entonces la carretera creció más. Es pues mayor de edad, tiene 19 años. Le estoy diciendo entonces, somos falta de respeto, nosotros lo que queremos que las autoridades que en vez de amenazar, que trabajen, que para eso fue que fueron elegidos. Eso. Para NTN, Joanny Paulino, en Cámara, Jurel González.